20 cosas que tu perro te diría hoy mismo si él pudiera hablar Tener un perro no es una cosa fácil, muchos lo sabemos, necesitan muchas cosas, entre ellas tu tiempo, tu dinero, tu amor y paciencia Pero lo que recibimos a cambio por parte de ellos no tiene precio Como todos sabemos los perros no pueden hablar, pero ¿cuáles son algunas de las cosas que nos dirían si ellos lo pudieran hacer? Estas son algunas cosas que seguramente te diría es probable que mi vida dure de 10 a 15 años. Cualquier separación de ti será dolorosa. Piensa bien si de verdad quieres tenerme o no. Nos vamos al parque. Me vas a llevar, ¿verdad? Oh, veo que no. No me abandones, por favor, te estaré esperando aquí. Sé que volverás pronto. Volverás, ¿verdad? Bienvenido a casa. Te he echado de menos. He estado todo el día esperándote, para ti solo soy algo en tu mundo, pero para mí eres todo mi mundo. Ahora ya es el mejor momento del día, gracias por volver. Dame tiempo para entender lo que quieres de mí. Lo necesito. Pon tu confianza en mí, es crucial para que yo me sienta seguro y esté bien. Oh, humano, no pares por favor, nunca dejes de rascarme y acariciarme. Si tanto te apasionaban ese par de zapatos, ¿por qué estaban ahí fuera del closet tan abandonados? No te enojes conmigo por mucho tiempo, y no me encierres como castigo. Sufro mucho y es muy doloroso. Humano, es fin de semana. Vamos a la playa. Vamos al parque. Vamos a desayunar. Vamos a pasear. Vamos al fin del mundo juntos. Tú tienes tu trabajo, tus maneras de divertirte y a tus amigos. Yo solo te tengo a ti. Humano, quizás no entiendo todo lo que me dices. Pero siempre puedes contar conmigo para desahogarte. Además, me encanta oír tu voz. Háblame a veces. Incluso aunque no entienda tus palabras, cuando me hablas, entiendo el tono de tu voz, y me siento seguro. Ten en mente que es importante cómo me tratas, ya que es algo que jamás voy a olvidar. Por favor, si alguien entra a casa y no me da buena espina, déjame que me desahogue con mis ladridos. Humano, aunque no sea un cachorro ya, me puedes enseñar todas las cosas nuevas que quieras. Me motiva a aprender y ganarme tus caricias y tus premios cuando lo hago bien. Vamos, déjame demostrarte todo lo que soy capaz de hacer. Recuerda antes de que me golpees, que tengo dientes que podrían hacerte daño fácilmente, pero elijo no morderte porque te amo. Antes de gritarme porque no quiero hacer lo que me pediste, y creas que es por terco, o por vago, pregúntate si no puede haber algo que me esté molestando. Quizás no me gusta la comida, o estoy cansado, o me estoy volviendo más viejo y más débil. Vamos, anímate. Para mí eres el mejor humano que existe en el mundo, yo no veo tus defectos, me da igual si eres alto, bajo, gordo, delgado, si tienes mucho o poco pelo, si eres tímido o muy sociable. Te quiero como eres, y te quiero mucho. Piénsalo bien, humano. ¿De verdad crees que me gusta comer cada día, tres veces, ese alimento? Dame algo más apetecible, más sabroso, yo también tengo sentido del gusto. Por favor. Cuídame cuando sea viejito. Tú también vas a envejecer. Te voy a necesitar en los momentos difíciles. Nunca digas que no puedes soportar verme así, o que no quieres estar cuando la muerte venga por mí. Todo va a ser más fácil para mí si estás ahí, y es algo que me llevaré a la eternidad. Y por favor, nunca digas nunca más tendré otro perro sé que soy insustituible, pero, adopta a otro peludo necesitado, porque si le cuidas igual que me has cuidado a mí, su vida será maravillosa. Con esto concluimos el tema de hoy, espero que realmente te haya gustado y lo puedas poner en práctica si tienes un perro como mascota, recuerda que puedes suscribirte al canal dándole clic al botón rojo que está abajo y activar la campanita de notificaciones también. Nos vemos en un próximo video.